Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora. o valor a todos porque seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke ¿Se acuerdan que había derrotado a, al cuarto estudiante? Y por si acaso hubiera algún vídeo, pues preferí seguir ahí acariciando a los Pokémon Dice, ah, mi sueño de ser el más molón se aleja, quizás debería probar a ser el más hermoso Bueno, pues ya está Claro que eres muy fuerte, así que te mereces un buen regalo. Toma este mete. Avivar. Metes lo que acabas de obtener, el sí de mete, vale. Bueno, lo primero que debes saber es que la mete que pueden es que se es que pueden enseñar movimientos a los Pokémon. Si pueden conocer el movimiento en cuestión, lo aprenderán inmediatamente. Una cosa más. Puedes usar una MT cuanto quieras y con todos los Pokémon que quieras, sin límite. Mola, ¿no? Pues sí, era una de las preguntas que yo tenía. Ah, ¿eso es la campana de la escuela? ¡Ah, esa es la campana de la escuela! Ding don, dan. Atención, por favor. Este es un aviso para Slipintora. Debe presentarse en el primer piso. Repetimos, Slipintora, preséntese en el primer piso. ¿En qué lío te has metido para que te estén llamando ya? Nada bueno, seguro. Si yo no he hecho nada. Mm, no sé, seguro. ¿Seguro? Pues mira, antes de ir, yo me voy a ir al centro Pokémon a curarlos, así que enseguida vengo. Ya estamos de vuelta, vamos a entrar aquí y vamos a dirigirnos al primer piso a ver qué nos dicen. Estaba la profesora. The teacher. ¿Tú? Sí. Sleeping Tora. Parece que has conseguido vencer a todos mis estudiantes. ¡Fantástico! Estoy, estoy impresionada. Tanto que me han entrado ganas de ponerte a prueba yo misma. ¿Qué me dices? ¿Estás preparado? Sí. ¡Perfecto! Veamos cómo te las apañ cómo, cómo te las apañaste para vencer a mis cuatro pupilos. ¡Tiri, tiri! Contra la profesora. Bien? Profesora Julia te desafía. Qué mona ella, ¿eh? ¡Uf! ¡Mal augurio! <risa> ¡Mal augurio! Pero bueno, Pikipek tiene ataque tipo lucha. Gracias a que aprendió golpe roca. Y como más Magnemite es a cero, se la va a tragar entera. Súper eficaz. ¡No! ¡No! impacto ¡No! ¡No! ¡No! Dios, se lo va a cargar. Se va a cargar a, a Tennessee. Es que si cambio a Roulette, le va a pasar lo mismo. Uf. Venga, golpe roca. A un crítico, por Dios. <ríe> no, no, Tennessee. Te decía, ha muerto, no, ¡No! te decía muerto, te decía muerto, ¡No! qué putada, ¿eh? ¡Es una putada enorme! ¡Dios! Ya, ya, ya decían que la, que la dificultad era enorme. ¡Uf! ¡Un lado a Lola! Es tipo siniestro, así que esto no le va a hacer nada. Creo que Picotazo tenía... 35 y follaje tenía 40, así que... Sí. Follaje primero. No me deja atacar, cabrón. ¿Te ¿Este otro más se lo carga no? No, a que voy a perder ya el Nuzlocke, tío. Perder a Tennessee es una cosa, pero perder el lock tío, <ríe> eso es pasarse un poco. Para, para, para, para, para. ¡Me cago en la madre que lo trajo! ¡Toma, gracias, agarra rápida, por Dios! <ríe> Dios, pero ya no tengo a Tennessee. Uf, qué armada, tío. Bueno, no sé sea, qué dijo. ¡Qué armada! ¡Qué armada! ¡Asombroso! Voy a tener que empezar a llamarte profesor de ahora en adelante. Bravas aparte, toma esto para haberme vencido. Cinco Super Bowls. Uh. Las Super Bowls son mucho más eficaces que las Pokémon normales, por lo que te resultará mucho más fácil atrapar Pokémon con ellas. Lo más importante para ser un buen entrenador es conocer muy bien a tus Pokémon y estar familiarizado con todos sus movimientos. ¿Qué te parece? Hola, soy el Capitán Liam. He estado observándote durante todo el combate, no he podido evitarlo. Se te veía tan contento mientras combatías que he sentido la imperiosa necesidad de venir a hablar contigo. Se llama Asli Pintora, ha venido a, eh, ha venido a Alola desde la región de Canto. Como ya has podido comprobar, sabe muy bien cómo desenvolverse en un combate Pokémon. Tenemos aquí a una joven promesa. Ya veo, pues bienvenido a Lola. Ya comprobaré por mí mismo tus habilidades cuando vengas a, a, a pasar mi prueba. Como habrás podido deducir ya, somos los capitanes quienes ponemos a prueba los entre, eh, a los entrenadores antes de que puedan enfrentarse a los Cajuna. Mi prueba en concreto tiene lugar en la cueva Sotobosque. En la zona de hierba alta de Ciudad Jaului podrás encontrar Pokémon, así que te aconsejo que captures unos pocos antes de enfrentarte a la prueba. Pero no tardes en venir, estaré esperándote. Dios mío, ¿y cómo iba a luchar solo con un Pokémon? Ah, sí, ya he informado del Tauro que estaba al lado de la escuela de entrenadores bloqueando el camino. Ese Tauro ya es, es ya famoso en toda Melemele. Me mele. Sí, en fin, Pintora, supongo que ya no te queda más... Que aprender aquí. Din don dan. Atención, por favor, nos complace de anunciar que el Pintora ha completado su formación en la escuela de entrenadores. Podemos decir que no vale. <ríe> y que mm, Tennessee puede seguir. <ríe> Cuida bien de tus Pokémon. Si ves que se debilitan o sufren algún cambio de estado, crúralos enseguida. Mucha suerte en tu recorrido. Buen viaje. Espero que hagas un montón de amigos. Muy buen viaje, Li Pintora. Dame el orgullo de haber formado un, a un futuro campeón insular. Te deseo lo mejor en tu recorrido. Mm, sí, con, con un Pokémon. No te olvides de usar la MT para que tus Pokémon se hagan más fuertes. Enseñales que mandas, Li Pintora. Tu Pikipek y tú os habéis sincronizado perfectamente, por cierto. Si te parece bien, me gustaría acompañarte hasta la ciudad Ului, puedo enseñarte... puedo enseñarte la, si la ciudad si quieres o sea que va a estar conmigo la plasta esta bueno ah, ahí está el epitora por aquí vale yo sé que es por ahí pero quiero ir... ya sabes Verte en la escuela de entrenadores combatiendo en sintonía con tus Pokémon me ha dejado impresionada, de veras. Han entiendo muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo que sin ser entrenador ayudarás, ayudarás a Nebulilla? ¿O que tu Pokémon te eligiera de esa forma tan natural? ¿Eh? ¡Uy! ¡Me olvidaba de Tauros! A ver, yo no tengo el cuerpo para Tauros ahora, ¿eh? Tauros. Oh, oh, oh, perdonad, os habéis llevado un buen susto, ¿no? Tranquilo, que ya me lleva Tauro a casa. Antes de irme, Sli Pintora, ¿te atreves a, a, a acariciarlo? Venga, <risa> voy a curar los Pokémon, creo. A ver, esto es importante que se vea, ¿vale? Tengo la caja RIP y la caja 1. Vamos a mover a Tennessee aquí. Oh, Tennessee ha muerto y nada. Vamos a curar y enseguida estamos donde el Tauro. Hasta luego. Bueno, esta gente quería que acariciara al Tauro, venga. Me lo puedo quedar. Jojojojo, <risas> ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué granujilla, ¿Cómo, cómo le gusta que lo acaricien, eh. Los Pokémon adoran que los mime y los cuide. Ha llegado la hora de que, de, que le, de que se vaya a embarcar en la gran aventura, de que recorran el mundo Les aguardan incontables encuentros con gente y con Pokémon de todo tipo Aprovechenlo al máximo, Chiquillo. Como ¡Cómo mola! Yo también quiero convertirme en un cajuna algún día ¿No es alucinante? Ha logrado calmar a Tauros sin combatir contra él es un Pokémon muy guay, pero diría mucho, daría mucho miedo tener que montarme encima. Oye, Lilia, ¿a ¿dónde vas ahora? Voy a acompañar a pintora hasta la ciudad de Ului. ¡Oh, qué bien! ¿Qué más eres, Lilia? Claro, que es que Pintora acaba de llegar a Lola y no conoce algún lugar. Pues yo también me apunto. Quiero buscar algo, algo rico de comer. Pues vale, pues vámonos. ¡Yuhu! ¡Cómo mola! ¡Venga! ¡Que es por aquí! ¡Mi madre! El hiperactivo y la entrometía. ¡Puf! La que me espera. ¿Este Tilo? Bueno, vamos nosotros también, es la pintora. ¿Sabías que ciudad de Uluí es la ciudad más grande de toda la región de Alola? ¿La más grande? Mm. Interesante. Ciudad de Jaului Paseo marítimo mm, me suena <risa> Vale, en la ciudad Si hubiera alguna zona de hierba o, o mar Pues puedo capturar un Pokémon Estaría nada mal Utilizar un Pokémon de tipo agua El mar, qué pasada Coño eh, oye Con tan solo mirarte puedo saber que no eres de por aquí ¿Me equivoco? Tanto se me nota Bien, pues voy a enseñarte cómo se saluda aquí, en Alola Alola ¿A qué es fácil? Saluda a la gente con, el, con un enérgico Alola Y verás que rápido haces amigos Pues vale En Ciudad Jaului hay un montón de edificios Incluso tienen oficina de turismo Hola. Alola. ¿Qué te trae por Ciudad de ¿Turismo? Uh -huh. Estoy haciendo turismo. <risa> El recorrido insular. ¿Me da algo de regalo? Una poción. ¡Yuhu! Para darse la tenis, ¿no? Ay. Qué maja la señora. Señor, ¿usted me va a dar algo? No, es que soy nuevo en Alola. <risa> Nada. No, no me hace mucho caso tampoco, digamos. A ver. Vamos a ir por la playita. Slopo, pues ¿tú me vas a dar algo? Sí, las gracias. ¡Uy! ¡Pyukumuku! Ahí va. Y dale. Por muy blanditos que sean los Pyukumuku, deja de lanzarlos tan alegremente. ¿No sería mejor lanzar una Pokéball? Mira, aquí una señora está tomando el sol. Vamos a molestarla. Nada, ni caso. Quiero un Pokémon tipo agua. Que no sea Poplio, claro. Ni Wingull, por favor. ¿Tantos Pokémon tipo volador? Bueno. Ya vieron dónde estaba la Pokéball. Ay, que sí, que sí, que sí, que sí. Esta zona me suena mucho. De la demo. Chayo, ¿para qué me doy la vuelta? Vete para allá. Bueno, cabe decir que la zona anterior puedo capturar un Pokémon cuando ya pueda nadar o pescar, lo que sea. Y aquí también, es ¡Eh, la pintora. El sonido de tus pasos es inconfundible. Me estás contando ¿A qué ciudad Hulu un montón? A Lola está llena de lugares alucinantes Ah, ahora que caigo Ven a pintora, voy a enseñarte un sitio que te va a encantar Sí ¿Cuál? ¿La oficina de turismo? Oye, ¿es verdad que, que, de que aquí te dan algo guay si tienes una Rotondex? Vaya, de que las noticias vuelan no se ven todavía muchas Rotondex por aquí, por ahí, pero tenemos el accesorio ideal para ella. Aquí tienes, el Pokevisor. ¡Yuhuu! ¡Hala, qué pasada! ¡Joder, pintora! ¡Cómo mola! ¡Un Pokevisor! ¿Y, y, y qué es un Pokevisor? Con el, po con el Pokevisor puedes sacar fotos de los, a los Pokémon. Rotond te avisará cuando estés en un lugar donde puedas usar esta, esa función.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 Oh. Vale ¿Ustedes me van a dar algo? ¿O no me van a dar nada? Claro que no Si te digo la verdad ¡Adelante! Ah, hasta la próxima No sé qué digo, pero bueno Nada ¿Me vas a dar algo más para Rotondex? Entonces, tocar la Rotondex y pulsar R. Alola. Elipintora Tilo. ¿Cómo ha ido en la oficina de turismo? Genial. Hemos mejorado la Rotondex. Ahora puedes sacar fotos de los Pokémon. Ah, Rotom es un Pokémon prodigioso, ¿verdad? Uy. <ríe> Me acaba de sacar una foto que. ¿Eh? <risa> ¿qué habrá sido eso ¿Eh? <risa> Por cierto, la pintora Tengo que llevarte a probar algo riquísimo Probablemente querrás probar la nueva función Y sacar un montón de fotos Mientras tanto mientras tanto, Yo seguir, yo estaré haciendo unas compras en la boutique hmm. Venga, vamos a sacar una foto Buenas, ¿qué tal? Venga, llevas algo ahí bien guapo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 Vale, vale. Primero que nada, hacemos así. Vamos a sacar la foto al Pikachu ese. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Esto para qué? aunque no da carrete. ¿Quieres ir, ¿Quieres ir a la pantalla de selección de fotos de todas formas? Sí. La foto que quieres compartir con otra gente. ¿Seguro que quiere subir esta foto? No. Pikachu está un poco feo, ¿no? ¿Esto para acercar? Bueno. Esta, sí, venga. ¿Quieres quiere subirla? Sí, por favor. No volvas loco. ¿Oye? ¡Qué guay! Puntuación actual: 801. Mira cuánta gente le ha gustado tu foto. No está mal, no está mal. Parece que ha partido un nuevo récord increíble. Si consigues al menos 1500 personas indiquen que les gustan tus fotos, podrás actualizar tu Pokévisor a la versión 2.0. Mmm, qué guay. Terminar. Mola. Mola. ¿Cómo ha salido la foto? Procura sacar a los Pokémon de frente para conseguir una puntuación más alta. ¡Hala!